No es que la viscoelástica dé calor, pues no es una fuente de calor. Lo que ocurre es que tiene una cualidad que es la termoadaptabilidad. Se adapta a la temperatura del entorno o de nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo o nuestra piel contacta con una superficie igual temperatura, a la mayoría de las personas les resulta confortable, les genera placer. Por eso decimos que la viscoelástica es un descanso confortable. La viscoelástica de por sí es un material ya muy adaptable si además de presión ejercemos sobre la viscoelástica calor, la adaptabilidad es mayor y más rápida. Lo vamos a ver en el siguiente experimento. Si aplicamos presión con nuestra mano sobre el material viscoelástico a temperatura ambiente, el material está más duro y recupera más rápidamente su estado original. Sin embargo, si aplicamos calor con esta manta eléctrica que simula el calor de nuestro cuerpo, al aplicar la misma presión sobre ese material que ha quedado más blando, recuperará de forma más lenta su estado original. Hoy la viscoelástica ha evolucionado y mejorado mucho. Los fabricantes aplican tratamientos e innovación para conseguir igual adaptación a la presión, pero menos adaptación a la temperatura, consiguiendo así descansos más frescos. De cualquier forma, si eres una persona calurosa, tienes otras opciones. Elige acolchados de viscoelástica de menos de 2 centímetros. Elige acolchados de viscoelástica separados de la tapicería, de la superficie del colchón, para que queden así alejados de tu cuerpo. O elige otros acolchados principales, más frescos, como son el látex, las espumaciones HR o las fibras.